¿Cómo están? ¡Bien! Ya llegó el peluche en el estuche, ya llegó su dios, ya llegó Ustedes están sonando y como que se les moca la cama No se preocupen, es natural Es el efecto que causa su pinche servilleta Yo no pedí este poder, nací con dos, pero mi pinche pedo El poder del peluche en el estuche ¡Hoy tenemos videos virales! ¿Quieren ver videos virales? Sí. Por la sabiduría de su dios, el escorpión dorado Con el simple objetivo de que ustedes tengan Una lección de vida, una lección para... Porque la gente es muy estúpida Y el internet es la lupa Y el microscopio más potente Del planeta, Pero bueno, vamos a comenzar Con un pinche video, hay personas que se ganan Castigos, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! Y hay que castigarlos, con la de Verones, o De te chingas o te jodas, ¿no? Entonces Cuando le toca un castigo, te toca un castigo Nada más que, hay, ojo Hay que escoger bien a los verdugos Porque luego están bien pendejos o sea si el castigado la cagó en algo Podría ser fácilmente perdonado Y si es que la pendejez también fuera un delito Porque miren, estos güeyes te están agarrando así Muchos gandallas Le va a meter un cinturón el uno al otro Y entonces ustedes qué piensan que pasen ¿Qué creen que va a pasar? ¡Sí, le van a pegar! Si ¿Sí le pegan o no sí. le pegan, ¿Sí? Sí, sí. ¿sí? A ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver ¡Oh, oh, oh, oh! <tose> ¡Mira <por> me <tose> El metiche, siempre el metiche ¡Ay, no se pierda su Yo soy el de <tose> este pinche pinche chismosa? Sí. Pero cuando ustedes vean que está pasando algo, no me caguen, o sea, dice que la curiosidad mató al gato. Si no lo mató, le metió un chingadazo de este pinche tamaño. Porque de repente, así en una pinche calle están viendo que es un pinche monito cilindrero, ven imputirse en una pinche moto. Si ves un monito en una moto, ¿qué haces? Los lo grabas? saberlo, ¿no? Lo, lo grabes. O por, si no traes celular, por lo menos ahí te quedas como pendejo. Pues no, pinche siliendo, no hagan eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque les pueda pasar esta pendejada, ¿no? ¡No mames! Este pinche pingada <risa> Se metió un changadazo. ¡Ah! Le escondieron. se le lleva la changada! Exactamente, se le llevó la changada. Tú son no los de los mierdas. No mames, se si cambió el audio, es por el pendejo ese que tengo de atrás. Dentro de la irresponsabilidad que causan Los alcohólicos de mierda, hay algunos que todavía Tienen conciencia, porque hay algunos que Se ponen al el pito y dicen, yo manejo Yo manejo, no hay pedo, yo manejo Mejor así, güey, no hay pedo Pues este güey no sé qué nació güey, o si le avisó A alguien o no, pero ya cuando llegó a su carro Yo creo que pasó así de, no, si sí estoy bien Pedo, cabrón, sabe qué? Mejor me echo una Jetita y ya cuando me aliviaron. Al, re... al rato me despierta y echó El asiento para atrás, se jetea, pero no Contaba con que iban a pasar unos culeros Ojetes por su pinche carro, y entonces para. <risa> <risa> no mames, vio <¿verdad? risa> se cago, se cago, <risa> pero pero al barranco. Pero... <risa> ¿Qué tal el instinto de supervivencia? Nada más siente que ya se lo va a llevar la chica y abre los ojos así y mueve. manos para, para más seguridad! Para más seguridad, al Dios para las dos güey, sí, <risa> Todavía güey, o sea, falta, pasa como media hora, ¿no? Para que se dé cuenta que hay unos pendejos allá. <risa> y de repente vuelta y ya va así. ¡Qué pendejo! ¡Ya! Ha <laughs> <laughs> ya les da una lección de vida hagan lo que hagan cabrón en la pinche vida lo único que no te... o sea si ya ya lo no pensaste bien y si te vas a atrever a hacer alguna cosa hazla con huevos cabrón échale pinche corazón y échale como decía por ahí corazón y huevos cabrón un pendejo porque si dudas cabrón seguramente te va a llevar la chingada cabrón y si más cuando así las cosas deben estar calculadas güey si dudas estás bien pendejo estás bien pendejo te, seguro te va a ir peor que si tienes los huevos ya que te atreviste a hacerlo y para muestra está esta pinche morra güey que se Quiere a aventar unos pinches clavados con sus amigos y de repente se empiezan a aventar uno a uno y una de ellas se raja. Pero no se raja, no se raja dos pasos antes, no se raja un paso después, no, se raja a la mitad y dice, si chingue, su madre ya no me aviento. Y qué pedo, güey, queda ahí colgando y vean los señores putazos que se mete, cabrón. Pinche Homero, Homero Simpson. Homero Simpson, güey, se queda pendejo junto a este Qué pedo con esta caricatura hecha humano, cabrón. No mames, no hagan eso, güey, cuídense Nada más, no pasó del putazo seguramente Pero, este, cuídense, no hagan pendejadas. porque así cualquier, cualquier cosa Física, sin lo dudas, seguramente Te va a llevar a la chingada ¡Oh! uh -huh. A ver mensaje para todos los güeyes que se creen pobres en el mundo Chinguen a su madre, pinches pendejos No son pobres, son estúpidos Que no tienen creatividad, ese es un pinche pedo Ese no se soluciona, güey Si no, pregúntenle a estos bichos morritos de algún país Tercer mundista, que no tienen para pinches este, patinetas Y dicen, a ver, no tenemos patinetas, pero tenemos acá Un pinche medio tubo chingón, cabrón ¿Qué vamos a hacer? Mójalo, no hay pedo Bájate el cachón y chingue a su madre Keep con ustedes, el skate <risa> Vean, cabrón, pero vean, o sea, ya lo vieron, pero en nivel de dificultad, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos niños son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco mocosos más todos los pinches mirones Y este cabrón el que se avienta, pues se tiene que saltar a todos, cabrón Salta a todos y no solamente eso, cae parado, y no solamente eso, tiene pudor el cabrón y se levanta el pinche pantalón y como si nada Como si nada, no mames, ese pinche culo, este señor don culo, así, licito y todo <risa> Un aplauso para este chamaco, cabrón, no mames Me da gusto, me da gusto, güey Es actividad, cabrón Y este video llega desde alguna graduación De alguna pinche secundaria Donde todos los pinches pubertos no tienen nada más que hacer Que poner en riesgo su propia vida Sí, se arma la pinche gente agarran una sábana y dice A ver, pase, pase, para echarlo para arriba, güey ¿Qué es lo que creen que vaya a pasar, güey? Se va a aventar un morro ahí a esa sábana. ¿Qué crees que va a pasar? Va a caer de pie, normalito Va a caer de pie, entonces dice no no pasa nada, yo llego que se rompe la manta. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No, no, no, no. ¡Huevo! No rompe la pared, el techo. <risa> <risa> el Pinche poco. techo. No te hagas. No mames, pinches idiotas, güey. Pues, ¿qué creen que va a pasar, pinches pendejos? <risa> ¡Huevo! El señor chingadazo y ni que he güey. ¿Qué es lo que más pendejo que hicieron en la escuela, güey? Yo si sí agarra... Como una combinación entre esto y el skate se si sí agarraba los pinches portafolios y chingue su madre por las escaleras, güey. Shhh. No mames, la... hasta prohibieron en la escuela los pinches portafolios porque todo el mundo, los pinches amaco. estaban haciendo eso. En la época donde los portafolios se pusieron de moda. Por eso ya no se usan portafolios hoy en día en las escuelas. Y si no sabe de lo que estoy hablando es porque no se rompieron su madre en los 80. Bueno, pues hasta aquí los pinches videos. Mirad, ¿cuál les gustó más, culeros? El Skate Dash. El Skate Dash creo que se lleva a las palmas, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está, por favor Coméntenme, por favor, mándenme sus packs Y soy el escorpión dorado eh, este, Pásenla chingón, cabrón Suscríbanse, compartan este pinche video por el mundo Pásenla si no se embarazan Y nos despedimos con esta pinche frase eh, Esta frase de vida eh, Que le pueda aplicar a cualquier circunstancia Que se les presente O sea, esta yo lo escuché por ahí Pero no hay que ser pasado en lanza, cabrón No mames. güey, o sea Díganselo a su pareja, a alguien de confianza Sí, güey. tampoco, no pinchen mami Porque el otro día a un cabrón Que le dije a su esposa ¿Qué? ¿Te gusta estar descalza? Y le contesta a su esposa: Sí, ¿por qué? ¿Y esta pantoflita. ¡Ah! ¡Soy el escorpión dorado! ¡Síganme en el bicho Instagram! En arroba guardo es el escorpión de del estuche!